Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, y hoy vamos a estar analizando esta noticia, esta new que acaba de salir hace un ratito nada más. Y estamos aquí en la página de World of Tanks, por supuesto, como no puede ser de otra manera. Y estamos en las noticias de hoy que dice otra recompensa bien merecida. Bien, acaba de salir un videito hace un ratito que dura un minuto. un minuto 40. Eh, Tiene la canción de Navidad, con lo cual no se puede poner el volumen porque si no, seguramente el copyright nos va a saltar y nos va a estar acribillando pero si, sí, les voy a mostrar el video para que ustedes saquen sus propias conclusiones, esperen que lo voy a poner un poquito más eh, para que aquellos, aquellos que puedan verlo en, en 4K no tengan ningún tipo de problema, bueno, eh, dice esto sucedió durante la víspera de un evento muy importante hay cosas que analizar acá en el video que están buenísimas, que si te das cuenta es como que hay algunos indicios de lo que de lo que pueden llegar a dar. Queremos celebrar otro año juntos. Gracias por todos los momentos compartidos. Y acá es como una lista de regalos que dice, ¿ves? Si te fijas bien, tenemos las chapitas. Hay como una bola, esas no sé qué, como esas bolas de nieve, no sé cómo, cómo denominarlas. Y tiene un tanque adentro, ¿bien? Ojo con eso, presten atención. Después tenemos, bueno, las chapitas del, como las del, ¿cómo se dice? La del Wargaming Fest. Y tenemos la, unas carpetas que dice Tripulación, Battle of eh, Bloggers Y planes 2020, ¿bien? Y acá es como la lista de regalo Que uno le hace por lo general A, a Papá Noel o algo así Dice, disfruta de estas reservas personales Como forma de agradecimiento mm, Se cae el cuadro como diciendo mm, No, no queremos reservas personales Después de un arduo año de trabajo Y de estar jugando todo el tiempo No, no, no me des reservas personales a mí Bueno, directivas útiles Buah Tampoco dice como, no, no, no, directivas útiles, tampoco, está bien, diste listo, listo dice Bueno, eh, y más importante aún, este fantástico tanque de nivel 3 Como diciendo, nivel 3 me vas a dar, o sea, no, tampoco, tampoco, tampoco <risa> No, no, no, no, cero, cero, cero, no, no queremos eso Y este lo miramos diciendo diciendo, dale, regala otra cosa, macho Pero, no, esto no está bien, dice el video un regalo debería darnos alegría. Ser genuino. Bien, me parece perfecto. Los mejores regalos son los que vienen del corazón. Bueno, y acá tenemos el T-52. Que se puede ver en la cajita de la, de la izquierda, digamos. O de la derecha. Bueno, depende cómo lo vea cada uno. En la derecha tenemos el T-52. Y el Hellcat. Bien, este es un tanque... Que no sé, la verdad, cómo, cómo se entregará. No, no se sabe todavía porque... Digamos a los EC eh, no nos han dicho nada de oficialmente desde Wargaming, digamos, desde la empresa. No nos comunicaron nada oficial. Entonces, con lo cual no se sabe. Pero seguramente que lo van a estar dando en algún tipo de, de, de evento. Digamos, no, no, lo sé, no lo sé. Pero bueno, está por lo menos ahí. Y me parece que es un buen un buen regalo el Hellcat. Un tanque de nivel 7. Bien. Eh, vamos a analizar un poquito más el video. A ver de qué. ¿De qué más va? Bueno, ahí ya se apagan las luces directamente. Y si ustedes se acuerdan, es el muchacho este, el calvo, el pelado. Eh, es el del mercado negro. ¿Entendés? O sea que puede ser que... Ahí suena de vuelta la canción. Y se lleva las carpetitas que decían Crew, los planes del 2020. Eh, y se lleva el tanque... Hay un tanque dentro de esa, de esa bola de cristal, por decirlo así, eh, en el cual, digamos, él como que se lo lleva y nos deja, digamos, como entendiendo de que en algún momento va a haber un Black Friday o algo así de un evento de mercado negro. Nos dice, comandante, nos complace anunciar que este año tendremos otra recompensa bien merecida. Eh, estará disponible a partir del 28 de noviembre, chicos. 28 de noviembre, ¿hoy qué es? Uh, hoy es 25, lunes 25, eh, martes 26, miércoles 27, jueves 28. Bien, así que ojo, porque jueves 28 puede que se venga algo con respecto a algún Black Friday, algo por el estilo, tipo viernes, sábado, domingo, tal vez el viernes, no sé, vamos a ver. La verdad es que no, no estoy, todavía ya les digo, o sea, son conjeturas que yo saco la verdad es que no, no vi mucho. Es lo que podría llegar a, a pasar. Y va a estar, como les dije, a partir del 28 de noviembre a las 8 de México. A las 9 de Colombia, Ecuador y Perú. A las 10 de Bolivia, Venezuela. Y a las 11 de Argentina, Chile y Uruguay. Bien. O sea, a partir de esa hora, inicia sesión en el juego para obtener regalos increíbles de parte de nuestro equipo. Entre los que encontrarás el formidable Hellcat. Un cazatanques estadounidense de nivel... 7, con apariencia personalizable o sea, mirá, está re bueno chon. es como una chica con un gato no parecer un gato negro algo así bueno, la verdad que tiene mucha, mucha pinta yo le tengo al Hellcat eh, me parece un ah, un tancazo, una bestia <risa> es una bestia, es un sniper ahí que se oculta y no, no lo ves la verdad que está muy, muy lindo el tanque no sé, ya dirán ustedes si le parece lindo o no. A mí, en lo personal, me parece muy, muy bello Y además es muy, muy buen sniper. Y dice, te recordamos que aún puedes obtener la recompensa bien merecida del año pasado si la reclamas antes del 1 de diciembre de 2019. Eh, antes de estas, de, de estas eh, horas, ¿no? De diferentes países. Eh, así que, bueno... Sigue de cerca las noticias sobre las recompensas el 28 de noviembre, chicos. Así que, bueno, a estar muy, muy, muy atentos porque se nos viene algo, algún evento muy, muy lindo, pareciera. Por lo menos así nos deja de entrever eh, Wargaming. ¿Mm? Así que, bueno, chicos, espero que les hayan gustado. Déjenme en los comentarios si les parece bueno el Hellcat o no, le parece un, un tanque que no merece la pena. O que sí, que está buenísimo como regalo? ¿Será el regalo? ¿Será otro el regalo, el que se llevó el pelado, ahí en el, en el, el del Black eh, Market? No, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Bueno amigos, muchas gracias. Dejen sus comentarios si les parece bueno o no, o lo que les parezca. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau.